Déjame despertar porque soñar más no quiero. Acompáñame a ser libre, vivir nuestros anhelos. La ilusión de ser felices es por lo que peleo. Quiéreme, amame, con los pies en el suelo. Amor, amor, sé que soy todo contigo. Camina conmigo, verás que lo consigo. El equilibrio de la vida digo, pido. Llévame al cosmos, al tejido nido. Ven, olvida el. Miedo. final del túnel siempre hay una luz O salimos o morimos en la oscuridad Con tal de estar contigo no me importa el lugar O salimos o morimos en la oscuridad Con tal de estar contigo no me importa el lugar Tengo versos escondidos que llevan tu nombre mi trova que de un beso tuyo tiene hambre Porque cantar al viento no será suficiente Porque hacerte el amor nunca ha sido suficiente Navegando al sur de tus puntos cardinales Conocí el origen de la vida, sueños astrales Todos los pecados se volvieron banales Quiero amarte más allá de propósitos carnales Fue la magia, la locura, sin miedo al porvenir ante tus dudas mi corazón gritaba déjame sentir Dedicarte canciones, enredarme en tu pelo No temas a vivir este espacio y tiempo Nuestras almas vinculadas en armonía Corazones incopados, inevitable sincronía tus Cuerpos se depuran y se nutren de energía Entre tropiezos y glorias pero forjando la alquimia Gracias al pasado, bueno o malo Ya quítame estas púas Quiero morir, pero estando a tu lado Cantando y recitando mis versos en ayunas Te canto con amor, te canto con odio Por tranquilizarme en las noches, por flor y odio, Por las veces que me cortaste las alas Y con lágrimas intentaste curarlas Así os sigo, sigo vida mía Fiel a mis principios, a mi filosofía Eres mi fruta favorita Pecado bendito, suma pancarita, ñuka, cuya, ya, ya, cacha ya,